¿Cómo estás, David? Desde Lima, Perú, hacia Ecuador. Es un gusto, es un privilegio que ya tenemos a David. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? No? Muy emocionado, muy feliz, muy contento de ver que eh, esta canción, eh, pasando las fronteras ya, eh, es un paso muy grande el que estamos dando y no, emocionadísimo, la verdad. Para nosotros es de gran bendición, ¿verdad? Ahorita que he escuchado la de la música... Wow, yo estaba dentro del tema, ¿no? Danzando, queriendo bailar, saltar, ¿no? Y dije, wow, sí, sí, no... Es súper chévere, ¿No? muy cool, fue una experiencia súper, súper genial y igual honrado de estar aquí con ustedes y dándoles las gracias por la, por la oportunidad que nos dan a nosotros de, de poder hacer conocer el mensaje de Jesús a través de, de todo medio, ¿no? Sí, para nosotros va a ser una gran bendición, Mabel, ¿eh? porque esa música se va a escuchar no solo en Perú, sino... Se va a ir a todas las naciones, ¿no? Porque. Amén, cada amén. Vez que contamos, Declaramos que se va a ir todas las naciones porque cada música que nosotros pasamos va, cruza frontera, tan frontera, ¿no? Yo cuando un, día vi, las cuando un día vi las estadísticas de la radio, a qué nación se está escuchando la radio, yo me quedé en shock, le dije, ¡Wow, santo Dios! Oh. Pero yo tenía una palabra que Dios me había dado, ¿no? Yo te voy a llevar por todas las naciones, ¿no? Y se cumplió, sí. ¿no? Porque eso es lo que yo hago a través de la radio, eh, de la música que nosotros pasamos, que la gente se identifique, ¿no? Se identifique con la música. Por se llama Radio Renovado por Cristo, tu radio que edifica, ¿no? Nosotros con la música tratamos de edificar la gente, predicar a través de la música, ¿no? Este es el esloga que nosotros manejamos. Así que David, un gusto para comenzar la pregunta que ya quiero preguntar. Estoy ansioso de preguntar, de verdad. No y estoy ansiosa por responder también. Vamos, dale. Wow. Así que tranquilo, nomás vamos a dejar que, que dios que dios fluya, ¿no? En esa entrevista, que sea dios el que fluya y toma el control, ¿no? Así, Así que, es. Antes de comenzar eh, vamos a hacer una pequeña oración, ¿no? Porque si es Siempre una entrevista orar, ¿no? Que toma el control de esa entrevista, ¿no? Yo antes de hacer esa entrevista, no oraba, yo oraba antes de hacer entrevista, pero hacer una oración con el invitado es de gran bendición, porque no solamente No, no, okay. no sé solamente Así que, la oración va a llegar a Perú, sino va a llegar a Ecuador, ¿no? Amén, amén. Si no a orar, ¿no? Que Dios Padre Celestial, pues quiero darte esa entrevista, que eh, el gran invitado David. ¿no? sabemos que va a ser importante para él, para su ministerio, sabemos que lo están viendo a nivel de otras redes y de la radio, le van a edificar su vida con esa canción, con esa gran entrevista. Señor, y quiero darte la gloria y la honra a ti, que tú dirijas esa gran entrevista, y que sea como a ti te agrada, Señor, con excelencia. Gracias, Padre, te pido que tú protejas a su familia y al gran ministerio de David. Así que, bendiciones, David. Vamos a entrar Amén. a la Man, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuéntanos, David, ¿cómo nació la educación? Ya, hecho, de hecho, bueno, sí es una historia un poco larga, pero... Eh, nace a... casi, casi hace, hace como tres años atrás, eh, eh, estamos reunidos entre un grupo de amigos, eh, eh, entonces, te cuento que el ministerio empieza como evangelismo, comenzamos a hablar de Dios en los parques, en los buses... Y, y, y así es como vamos empezando todo esto, ¿no? Y la verdad es que llegó un punto donde que nos reuníamos a adorar en la casa de un amigo, eh, que también es vocalista, entonces decimos, ¿y por qué no llevar el mensaje de Jesús a través de la música al resto de las naciones? Y así es como empiezan a hacer el ministerio de onefield. ¡Amén, David! ¡Qué tremendo, qué tremendo! ¿Verdad? Ustedes son un grupo de jóvenes, ¿no? Son son, son cuatro jóvenes, ¿No? Sí, o sea, aparecemos cuatro, pero en realidad hay un equipo atrás de nosotros que también trabaja duro, que está pendiente y constante de todo lo que hacemos. Y, y también hay que agradecerles a ellos, a nuestra familia y a todos ustedes, la verdad. Claro, claro, David. Claro, y este, todo lo pasó, va dirigido por el pastor Elías, ¿no? Perdón. Por el pastor Elías. Sí, actualmente que es nuestro pastor. Él es el que dirige la agrupación, la banda, ahí. Sí. sí. Eh, mandé, Perdona, te escuché. Ah, va dirigido con el pastor Elías, ¿no? Sí, sí, sí, el pastor Elías. Pero algo que no me llamó la atención, que ustedes son cuatro, pero dice que hay un equipo atrás de usted. Cuéntame eso, no, no lo capté muy bien. <risa> no, Mira, te cuento, lo que pasa es que eh, casi siempre nos ven a... a, a eh, a, a dos, a tres, ahí tal vez, pero en realidad somos un equipo muy grande y cada quien está ocupado y enfocado también transmitiendo el mensaje de Dios de diferente manera, pero por decirte, eh, para grabar este video, eh, no es que solo nosotros cuatro nos reunimos y hagamos esto porque fue imposible hacer algo solo entre nosotros, la verdad. Y, y atrás está el bajista, está el baterista, eh, está nuestra manager y, y estamos ahí entre todos apoyándonos y dándonos, dándonos el hombro eh, Alentándonos, dándonos una palabra cuando nos hace falta Y entonces todos ellos, nosotros formamos ese gran equipo que se puede consolidar hasta el día de hoy Y creemos que, que estamos saliendo adelante y, y llevando el mensaje que es lo más importante, ¿verdad? Amén, claro, claro Ese es el mensaje más importante, de llevar el evangelio, ¿no? Así es. No. Bueno, seguimos con el cuestionario de preguntas porque a mí me, me agrada preguntar, entrevistar, ¿no? A mí me acuerdo cuando yo hice mi primera entrevista, eh, era un poco tímido, era un poco tímido, ¿no? Pero ahora ya con confianza, ya llevo dos, tres años, no más, en el 2018 en la radio, 2009 creo que se creó la radio, ¿no? ya llevo un tiempo lo que es la radio, la comunicación, ya poco a poco una respuesta, ¿no? Pero bueno, claro. a ver. Oh. Creo, que, creo que es lo mismo que me pasa a mí también, porque yo también digo, o sea, wow, es una radio internacional, estamos al otro lado ya, y, y, y es para mí emocionante, a la vez estoy nervioso, ansioso, y un, un millón de, de emociones que se mezclan aquí. Claro, David. Así que todos los que están viendo, están conectados siete personas ahorita. Pueden dejar su mensaje, tienen es que preguntarle a David, él le va a responder. Ok? Así que están conectados siete personas ahorita. Y en la radio, vamos a ver en la radio, la radio va conectado. Wow. 1.500 personas escuchando esa ah, okay. qué chévere, qué oyentes. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Quiénes colaboraron en la composición del tema? Eh, Perdón, no te escuché. ¿Quiénes colaboraron en la composición del tema? Oh, ya, listo. En la composición del tema, eh, prácticamente le escribe eh, Jaime eh, James, que es conocido aquí. Eh, eh, él la escribió, eh, pero fue un cúmulo de experiencias, ¿sabes? Y también eh, ayuda de los músicos. Eh, eh, también ayuda de, de las experiencias que se viven día a día, ¿no es cierto? Y entonces, con ayuda de todos ellos, fue como se escribe la canción. Amén. Él es el líder, ¿no? Bien. Sí, por el momento, eh, sí, él es el líder, actualmente. Wow, qué bendición. Bueno, continuamos con otra pregunta, David, que me, me encanta la pregunta y a ti te encanta responderla, ¿no? <risa> amén, amén. ¿Cuál fue la inspiración para escribir esta canción? Ya, ahí te cuento, mira esta es una canción muy, muy importante para nosotros Porque es una canción basada realmente eh, eh, En la vida real de, de, de un integrante de la banda Que es el guitarrista, que es Chris Es el hermano de James Y no sé, no sé si sabían, pero bueno Él tiene una condición, o sea, tiene un, una ceguera eh, del 90%, si no estoy mal, si no me equivoco, y, y, y ver cómo él se levanta todos los días, cómo lucha, cómo cree, sigue creyendo en Dios, es, es impactante, la verdad. Entonces, la canción se inspira en él, en, en la persona de, de, de Cristian, y, y wow, o sea, transmite mucho, porque es una canción muy real, es una canción que en verdad la sentimos todos como equipo, y esperamos que todos ustedes la puedan sentir, y que al final trae paz, esa paz que solo Dios te puede dar, ¿verdad?, Amén, claro ¿saben por qué ustedes sienten esa canción a través de Cris? ¿no? y se motivan ¿por qué? porque Dios está con Cris con ¿no? va a ser algo grande con él y con todo el equipo y toda la banda ¿no? va a ser tremendo porque tiene un llamado, esa es la unción que Dios nos da a cada uno y por eso es que hace que ustedes se motive y es la fe que tiene Cris ¿no? a pesar que tiene el 90% de ceguera ¿no? la vista, pero Dios le hace dar la fuerza ¿no? a él, para que ustedes sigan motivándose, imagínense que Dios se fue ¿no? ¿no? Pues así es de, y, de y, eso, de... y es y es muy interesante porque porque o sea, por ejemplo, nosotros que digamos, estamos a veces por problemas que pasamos y decimos, wow, no puedo por esto, Dios ¿por qué me traes esto? y, y, y viéndome y, viéndome reflejado en Cris digo, no, wow, esto es este es tremendo, este, este, este es loco, digo. Y, y, y, wow, me inspira mucho a seguir a Dios, a seguir confiando en Él, a seguir esperando su promesa, que es muy importante. Claro, porque siempre atrás de cada, de cada empujo, cada esto, eh, es ese empujo, ese empeño que nos da y esa gana viene de, de parte de Dios, ¿no? Que es el Espíritu Santo, ¿no? Que nos transmite esa gana, esa energía de seguir, ¿no? Pero, para mí, Cris, es una bendición usted y todo el equipo, ¿no? Que esté compone en esa agrupación. En verdad es un testimonio tremendo, ¿no? Que a partir de su 90% de ceguera, él sigue luchando por el sueño, de seguir dando adelante ese ministerio, ¿no? Él no, puede, él no puede dejarlo atrás porque dice el llamado que Dios le ha puesto a él. Imagínate que tiene el 90% de ceguera, pero Dios le impulsa a seguir haciendo su llamado. Es el equipo que tiene usted. Es tremendo, es tremendo. O sea, no solamente van a llegar ustedes a Perú, sino van a llegar a toda Sudamérica, a Perú, Ecuador, a Venezuela, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Chile, y todas las naciones van a llegar. Amén. Amén, ¿No? porque tienen una opción tremenda que transmite a los jóvenes y adultos. A mí me transmite alegría, gozo. Yo me gozo con esa canción. Y para mí es un ejemplo ver jóvenes de Ecuador haciendo buena música, ¿no? que transmite la, la inspiración porque atrás de, la, de cada sandista tiene un propósito tiene un sueño, ¿no? nadie sabe, pero cada tema tiene un propósito ¿no? como uno hace un tema, tiene un propósito y ese es el propósito que ustedes están haciendo, no solamente va a haber el tema a su presencia, sino al largo vuelvo a casa, sino va a haber más temas ¿amén? va a haber, ¿Amén? Más, va a haber más temas bueno, continuamos con la pregunta porque estoy yendo a otro límite, pero me gusta, me gusta hablar de Dios porque Dios no inspira, ¿no?, hablar de Él, y Él es el Espíritu Santo que está llevando esta entrevista. Bueno, continuamos. ¿Dónde y en qué estudio se realizó la grabación del tema? Ya, yeah. mira, te cuento que todo fue realizado aquí en Ecuador. Eh... Eh, lo realizamos eh, en la ciudad de... o sea, la grabación del video. Sí. El tema Bien. ¿Dónde fue el estudio que se realizó la grabación del tema? Ya, yeah, fue aquí mismo en Riobamba. Eh, lo, lo grabamos aquí, eh, lo, lo produjimos aquí en Riobamba. Se llama, eh, eh, si no estoy mal, es la Cueva de Chester, aquí en Riobamba. La grabamos aquí y... sí, aquí en Riobamba fue grabada la canción. ¡Wow! ¡Qué bendición! En tu misma nación, ¿no? Algo que te voy a compartir, ¿no? Cuando Dios hace que tú pises una tierra, es porque ahí vas a hacer un milagro grande, ¿no? Vas a hacer algo grande en esta nación. ¿Amén? Vas a hacer algo grande. Donde Dios te dice, tú has, has pisado acá, Dios te va a bendecir en este, en este lugar. Y de ahí te va a llevar a varias naciones. Va a ser tremendo, es tremendo. Amén. Amén. Yo lo creo porque ese es el Espíritu Santo que me manda esa energía, ¿no? Que lo vas a hacer. Amén. Lo recibimos nosotros acá, lo recibimos con toda la fe y creyendo que, que, lo, que eso va a pasar. Y va a pasar. Bueno, otra pregunta más. ¿Quién fue el productor del tema? Ya. No sé, eh, bueno. El productor del tema es Andrés Lora. No sé si tal vez de pronto por ahí le puedan conocer. Eh, igual es ecuatoriano, eh, es eh, él vive en la ciudad de Quito. Es también cantante, compositor, eh, hablaba mucho a Dios y es una persona muy entregada a Dios. Nos pudimos contactar eh, con él, pudimos eh, eh, eh, él nos pudo guiar, como teníamos la idea de qué queríamos hacer, de cómo queríamos hacerlo y él nos supo guiar. Dijo, miren, por acá vamos por acá, ¿qué tal les parece esto? Igual wow, trabajar con él fue una experiencia súper divertida, eh, cansada también. Eh, pero es una un excelente persona, un excelente productor, y aprendimos mucho de él, que creo que es muy importante también. wow ¡Bendición! ¿no? O sea, es salmista, y darte ese apoyo, Dios lo va a bendecir muy grande, a él y a tu ministerio, porque esa es la, la humildad de él, ¿no? La voluntad que él está haciendo, y es tremendo, ¿no? Es una persona ah. humilde, transparente, dios lo da. tremendo, ¿no? Ahora, otra pregunta más. ¿Quién fue el ingeniero de la mezcla del tema? ¿Perdón? ¿Escuchad? ¿Quién fue el ingeniero de mezcla y masterizado ¿no? de la producción de, de la música? Mira, el este, <ríe> curioso es que la verdad, yo creo, eh, yo en ese tiempo que hubo la, la masterización de la canción, eh, no estuve tan al pendiente de quién la hizo, pero eh, James la sabe bien, pero no sé, si no me equivoco y no estoy mal, eh, fue, eh, fue aquí en Riobamba y fue Chester, eh, la cueva de Chester, donde la hicimos todo, todo eso. Chester, fue el protagonista, es parte también de, de esa producción. Sí, sido, exacto, ah, sí, nos ayudó muchísimo. Qué tremendo, qué tremendo, ¿ah? ¿eh? Bueno, Vamos a darle otra pregunta más. Una pregunta que. <risa> agárrate, ¿eh? esas preguntas son tremendas que siempre hago ¿hasta dónde pretendes llegar con esta canción? ¡Wow! ¡Wow! O sea, nosotros pretendemos llegar lejos si, si Dios nos los permite pasar fronteras y no sé eh, hace unos días atrás yo estaba, yo estaba pensando aquí, estaba en mi cuarto y yo decía eh, grabamos un, grabamos la canción y vemos que tiene buena acogida, que a la gente le, le está gustando y más que gustando está llevando el mensaje que, que queríamos que se transmita y, y me preguntaba y hasta dónde, hasta dónde pienso que pueda llegar esto y me respondía a mí mismo, yo decía y por qué no que pasen las fronteras y por qué no eh, en Norteamérica, por qué no en eh, Los Ángeles, eh, no sé, tú sabes, ¿no? O sea, pasar ese lado de allá, el otro charquito, como quien diría, eh, es algo increíble y, y soñarlo también es increíble. Y ahora que lo estamos trabajando y queremos cumplirlo, pues, qué bendición que podamos lograrlo, ¿verdad? Okay, claro, claro. Es tremendo, ¿no? Esa pregunta que hasta, hasta dónde pretende llegar con esa canción. Mira, yo te la respondo. Cuando uno llega con la canción que Dios te ha dado, y este va a hacer cruzar fronteras tras fronteras. Vas a llegar obviamente, a todas las naciones. No la canción se va a escuchar acá en Perú, no en Ecuador, sino se escuchan todas las naciones. ¿No? Amén. Van a escuchar tu canción van a quedar edificadas. Te van a escribir, te van a contactar. Oye, wow, qué tremendo. Podemos grabar un. Compartir un, un tema, podemos hacer algo. Y te van a llamar así porque. Así pasa cuando el tema es bueno y está hecho con unción del Señor, ¿no? ¿no? Dios va Gracias a va a ayudar, te va a poner a personas grandes, ¿no? Te va a poner personas conocidas, reconocidas, y famosas, ¿no? Y tú te vas a quedar en un santo, ¿no? Dios te lleva donde tú no te imaginas donde llegas, pero Dios sí lo hace. Él, te, él lo hace, que tú te cantes con canción, con persona, con otra, pero esa es la, la gloria de Dios. ¿Amén? sabes sí y es, y es así, porque por decirte, eh, nosotros empezamos de la nada, o sea, empezamos desde cero y, y, y ver cómo dios va trabajando con nosotros a la vez y ver cómo las cosas se van dando es que no hay otra cosa que decirnos que si no es dios quién más porque la verdad es que nuestras fuerzas es un poco difícil demasiado difícil hacerlo por nosotros mismos si no hay ese impulso y esa motivación que que es la fe y es dios verdad Amén claro claro uno puede lograr todo con la fe no yo me acuerdo antes que iniciara la radio mi enfoque no estaba en la radio sino estaba en mi llamado que Dios me había dado, ¿no? que era este medio de comunicación que ahora estoy y que así es de, es de bendición para todos, ¿no? es de bendición para todos porque me escriben un montón de sanistas oye, ¿cómo puedo pasar mi música? ¿cómo puedo poner una entrevista? oye, ya, normal, lo hacemos ¿no? y esa es la voluntad y la actitud que Dios nos pone a nosotros ¿no? y lo hago Exacto. para la para la gloria de Dios, yo lo hago. Ese, ese es mi llamado que Dios me ha dado. Ese es el trabajo que yo le hago al Señor en esa cabina, en esa radio. Imagínate. Es. Esa radio, Dios me la ha dado. Y esa radio la tenga en mi casa. Imagínate. Es una bendición. <risa> Desde la comunidad del Hogar. De... <risa> imagínate que la tenga en mi casa la radio. Y para mí es una gran bendición lo que Dios ha hecho conmigo y con mi familia y mi ministerio, ¿no? Es una radio Así de la ¿no? De ayudar al evangelio, llevar a todas las naciones, ¿no? Exacto. Y de hecho, tú dijiste en el principio que está algo relacionado con la fe. Y claro. creo que este tiempo, aún la fe, muchos, personas, como que ha ido porque han, de, este, eh, de este virus, ¿no? Del COVID. Entonces, ver cómo muchas personas se han alejado, ¿no? Eh, Ver como nosotros también circunstancias difíciles, no sé, tal vez digo y pronto eh, a no había que comer, a veces no podíamos ir a trabajar y, y ahí es cuando debemos explicarnos la verdad ahí es cuando más debemos meter el ñeque y decirle, no, pero es que nos tenemos un Dios proveedor, un Dios que está cuidando nuestras vidas y, y te cuento que hemos confiado mucho en Dios, en eh, toda mi familia que gracias a Dios lo puedo decir y, y no es por jactarme ni por nada, pero eh, nosotros hemos estado bien y, y gracias a Dios el virus no ha podido llegar a nuestras casas. Sí, en verdad, ese virus ha pasado frontera hasta frontera, ¿no? Y está fuerte, cada día sí. está fuerte porque acá en Perú acaba de llegar el, virus de, el nuevo virus que entraba de Brasil y está acá en Perú, ¿no? Y yo me pongo a pensar, señor, si ya mandas un virus o no otro virus, pero eso está escrito no en la Biblia no vendrá plagas y plagas y enfermedades y enfermedades no pero nosotros tenemos que confiar en Dios siempre no poner, poner nuestra confianza en él porque él no va a sacar de toda enfermedad él no va a sacar de todo, de ¿no? él nos sacar de todo de mal él no va a guardar no y eso es lo que siempre yo oro cada vez que yo me pongo a orar eh, por las naciones por lo que todo está pasando a nivel del mundo Ahí Dios comienza a hablarme porque comienza a quebrarme y hablarle como un niño. ¿no? Dice la palabra del Señor que, como un mono no habla y se vuelve como un niño, entra a la presencia de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Me escuchas, David? Estoy viendo muy bien. Toma. ¿Me escuchas? sí te escucho entonces muy final, pero sí sí en base sí tienes toda la razón Dios es el que va a cuidar de nosotros Dios es el que va a proveer y como niños nosotros acercarnos a él pidiéndole todo y él, y él no va a escuchar no él no va a escuchar no está como un niño él él lo va a hacer wow imagínate no y yo algo que también vi no que lo peor que fue esa enfermedad fue en Ecuador, ¿no? donde el agarró lo más fuerte, ¿no? Esa enfermedad de, del COVID fue fuerte en Ecuador, ¿no? Yo, yo sí, fue, la... dema... que la gente fue demasiado de la calle, fuerte acá. Fuera de la calle, aso. tremendo, ¿no? Es tremendo lo que wow. pasa, pero tenemos una fe y tenemos una confianza que Dios lo va a hacer, ¿no? Dios va a curar toda enfermedad, todo mal. Amén. Amén. ¿No? Así. Bueno, continuamos con otra pregunta más. ¿A qué producción pertenece esta canción? Esta es una canción que pertenece al álbum de eh, Vuelvo a Casa. Es una nueva canción, una nueva producción, eh, algo que nos trae más alegría. Eh, no sé si escuchaste la primera canción. Es una canción de basada en el hijo pródigo y esta canción habla un poco más de alegría, de moverte, de querer danzar, de de todo eso, de alegría, ¿no? Amén. Claro, claro. Ahora, otra pregunta, David. Una pregunta. A mí me gusta hacer pregunta. ¿cu ¿Cuál es la frase de la letra de la canción con la que más te identificas? Guau. Wow. Es que hay muchas. <risa> <risa> hay muchas. Pero si tendría que escoger una o tal vez sentirme identificado con una, eh, eh, sería ciego soy por ti, verán. ¿Con esa, esa letra te identifica? Y esa parte de ciego, ciego soy por ti, verán, eh, es una parte bien, bien, digámosle profunda, no sé, tal vez, porque no habla solo de una ceguera física, también habla de una ceguera espiritual, porque hay personas que no creen en Dios, hay personas que son agnósticas, ateos y etcétera, ¿no? Y, y esta frase lo resume todo porque esas personas tarde o temprano van a terminar acercándose y reconociendo de que hay un solo Dios fuerte, verdadero y que puede todo Amén claro, Dios, con Dios todo podemos, ¿no? con Dios todo logramos ¡Wow! Amén. si uno no se agarra en la mano de Dios